Mira, ese fue mi novio. Desde que lo dejé hace 10 años, empezó a tomar. Ah, oh, mira, nunca había nadie festejar tanto.